Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo. En esta ocasión, el objetivo es conocer la situación laboral de las personas con discapacidad en el contexto de la actual crisis sanitaria. ¿Cuántas personas con discapacidad han perdido su empleo? ¿Es posible hacer inclusión laboral en contexto de pandemia? ¿Qué se está discutiendo en el Congreso para resguardar la situación laboral de las personas con discapacidad? Para contestar estas preguntas, conversaremos hoy con Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, Gael Yomas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y con Rosana Ayarzún, Directora de Inclusión de Avanza. Bueno. Es difícil empezar sin dar un contexto general para quienes nos están siguiendo. En Chile hay cerca de 2.800.000 personas con discapacidad, representan cerca del 18% de la población. De ese total, 380.000 personas cuentan con el registro eh, nacional de la discapacidad con la certificación, ¿ya? Ese es un universo del 13%, y de este universo, 19.473 personas están contratadas actualmente. De este total, 6.959 son mujeres con discapacidad que están actualmente trabajando versus 12.514 hombres con discapacidad que están, eh, están trabajando en este minuto. Ya se han cumplido dos años de la implementación de la ley 21.015 que, que incentiva la contratación de personas con discapacidad tanto en el mundo público como privado. Y bueno, muchos ya nos estábamos preguntando en qué estaba el cumplimiento de la ley cuando eh, nos encontramos con la pandemia y esta crisis que sin duda eh, nos cambió todo. Y a quienes hemos estado más vinculados con la temática de la discapacidad eh, nos produjeron ciertas preguntas verdad y algunas preocupaciones de lo que podía estar pasando eh, con este grupo en este contexto. Hace una semana atrás el portal Incluyeme publicó una encuesta eh, que se hizo a más de 500 personas con discapacidad y ante la pregunta, ¿sientes que se está atendiendo correctamente las problemáticas de las personas con discapacidad durante esta crisis sanitaria? El 89% contestó que no. Así que es muy importante que empecemos a hablar también de lo que, de lo que está pasando. Eh, ¿Diputada? Me gustaría partir con usted porque, y vincular un poco con un dato que vi recientemente. Usted junto a la senadora Muñoz y, y también a la diputada Camila Vallejo lideraron la conformación de la mesa Género y COVID-19 donde hubo una amplia participación de organizaciones sociales. Quizás sería bueno que nos contara de qué trataba esa iniciativa porque la pregunta que quiero hacer es si es en esa mesa se relevó la situación de mujeres con discapacidad en este contexto. Bueno, sí, esa instancia nos permitió el tener un contacto eh, con muchas organizaciones de mujeres eh, feministas, organizaciones territoriales, temáticas, eh, sumamente diversas, y que yo creo que esa diversidad, la idea era poder eh, conectarla con eh, la institucionalidad, en este caso con el Congreso, para poder levantar iniciativas legislativas y así hacernos cargo de la situación que están viviendo las mujeres en toda su diversidad y dimensión en esta pandemia. Y eso incluye una agenda sumamente amplia, o sea que va desde el ámbito laboral, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito eh, también de la educación sexual y también eh, de, en general, de la situación que están viviendo las mujeres en, en medio de esta, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y que obviamente nos tiene preocupado en esas eh, distintas dimensiones. Eh, la idea de esa mesa, y así hemos ido trabajando en propuestas sumamente concretas, con urgencias, con propuestas a levantar y a entregárselas al gobierno, a través de la ministra de la mujer, ya tuvimos una primera instancia en donde ya le entregamos estas propuestas, como también levantar propuestas legislativas eh, que esperamos avanzar en los próximos días. Entonces, en eso al menos, también eh, dentro de las actorías a quienes escuchamos, eh, también eh, quiero destacar la participación en la mesa, en particular del Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, eh, Simunidis, y también a eh, mujeres que son cuidadoras, que es, son miembros del, del grupo y de la organización Yo Cuido, que son eh, en su mayoría mujeres eh, cuidadoras de eh, familiares, hijo, hija o cualquier otro que también está en situación de discapacidad. Entonces, en esa mesa, por lo mismo y por su incorporación, por su participación, sumamente, eh, yo diría, como con mucho aporte, tanto desde de sus vivencias como también aportes en términos de propuesta, levantamos algunas medidas eh, sumamente urgentes. Eh, en primer lugar, en un proyecto de ley de que se le ponga urgencia y que nos permita tramitar rápidamente el proyecto de ley de cuidadoras de personas con discapacidad. Eh, en personas con en situación de discapacidad, perdón, eh, que es una ley que ya había sido ingresada, ya se votó eh, a favor, de hecho pasó el primer trámite desde la Cámara de Diputados, pero que está en el Senado y aún no avanza, y para eso necesitamos el apoyo de, los distintos act, de las distintas actorías. El proyecto de ley eh, tiene por propósito incorporar un marco regulatorio, que sea aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, que les permita tener eh, ciertas eh, herramientas, ciertos derechos, que hoy día lamentablemente no tienen y que también facilitaría el acceso, eh, sobre todo en materia de eh, protección de la salud, el contacto con los municipios, el contacto también con las distintas instituciones para poder postular apoyos en materia económica por parte del Estado, entre otras cosas. Y en segundo lugar, eh, también se propuso asegurar la continuidad del trabajo y la capacitación para mujeres con, en situación de discapacidad a través del uso de TIC. Eh, Esas fueron al menos eh, de las medidas que se fueron abordando en esta mesa y que yo creo que son atingentes a, a la discusión que estamos abordando al día de hoy. Senadora Adriana Muñoz, ¿cómo ha sido su experiencia en la mesa de género y COVID-19? ¿Se han impulsado desde ahí temas sobre discapacidad? Bueno, yo creo que la, la dimensión de discapacidad no está presente en el diseño de políticas públicas y tampoco cuando debatimos, por ejemplo, ahora último, que yo creo que la diputada Yomas lo ha señalado, cuando hemos debatido todas estas medidas económicas para entregar beneficios a las personas que están viviendo una grave crisis social derivada de la pandemia COVID-19. Y eso es uno de los temas que salió, yo creo, ya él con mayor fuerza en el, en el debate de la mesa que ha salido, y con organizaciones de personas de, con discapacidad visual y auditiva, eh, que han quedado fuera porque no, no, no tienen cómo conocer los contenidos de las leyes, por ejemplo, porque no está el sistema braille, no está el, el lenguaje seña, entonces muchas mujeres no conocen lo, el UFOGAPE, algunas personas con alguna discapacidad auditiva o visual, eh, no conocen cómo acceder o al, o al ingreso familiar de emergencia. Eso ha quedado bastante como nítido dentro de eh, la invisibilidad de las mujeres con discapacidad en medio de la pandemia, en las medidas que se han ido tomando tanto legislativas como diseño de políticas públicas, y eso yo creo que es un déficit eh, eh, cultural, porque quizás ni nosotras mismas vemos cuando debatimos las leyes cómo incorporar esta dimensión no solo de género, sino que también mujeres con discapacidad, eso yo creo que, que es, una, es un déficit que está ahí bastante fuerte y, y el llamado atención permanente que hacen las organizaciones es, eh, es importante acogerlo y por cierto que lo vamos a seguir trabajando en la mesa de, de, de, de, de género eh, porque como son distintas comisiones, en, esto es en materia de trabajo, en materia de, de, de educación, de capacitación, en todas las áreas hay una hay un claro o, o vacío, o quizás no, no suficiente, atención a la situación particular que viven las mujeres con discapacidad, y en general las personas con discapacidad. Eh, Rosana, a mí me parecería súper interesante que nos contaras, porque eh, Avanza tiene presencia en tres regiones bastante importantes en el país, en Antofagasta, uh -huh. en Valparaíso y en la región metropolitana. Y de acuerdo a las cifras oficiales, al 30 de junio de este año, la región, bueno, que concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad contratada es la región metropolitana, pero le sigue biobío Valparaíso, O'Higgins, Antofagástico, Quimbo. ¿Ya? Uh -huh. eh, sería bueno que nos pudieras contar desde la labor que hace la fundación cómo ustedes han observado este, este proceso en este en este contexto de crisis sanitaria? ¿Qué ha pasado con las colocaciones laborales, eh, con los usuarios y usuarios que ustedes tienen, si han, han sido desvinculados, si se han acogido a la ley de protección del empleo, etcétera? Mira, la verdad es que en este contexto, eh, si bien han disminuido bastante las, las incorporaciones de personas con discapacidad a, a, a empleos, como en el fondo no es distinta a la realidad del resto de la población, pero sí eh, hemos hecho incorporaciones eh, de igual manera, eh, de personas eh, con discapacidad, en modalidad principalmente teletrabajo, y en eh, trabajos que tienen que ver con prestación de servicios básicos. ¿ya? Y eso están en modalidad presencial, pero trabajando con eh, sistemas de turnos. Eh, respecto a, al fuerte de las inclusiones en, esta, en este contexto de pandemia, han estado más concentradas en la región metropolitana, y en cuanto a la totalidad de nuestros trabajadores, eh, respecto a lo que tú me preguntas de haberse acogido a la Ley de Protección al Empleo, en cuanto a nuestro contexto, eh, el 17% de nuestros trabajadores están acogidos a la Ley de Protección al Empleo, y un 5% de nuestros trabajadores ha perdido su empleo durante esta pandemia, durante este contexto, digamos. Ahora, es importante también eh, recalcar que eso tiene que ver con la sistematización de la información que nosotros hemos levantado en cuanto a las personas con las que nosotros estamos trabajando. Ya no, no representa, digamos, necesariamente eh, una realidad nacional, y eso, eso también lo tenemos, lo tenemos claro. O sea, ya, ya se está observando que es un, un número, afortunadamente, a mí me sorprende gratamente que no es un número tan alto el que ha tenido que acogerse a la Ley de Protección al Empleo. ¿A qué crees tú que se debe eso? ¿Las empresas están siendo cuidadosas con sus trabajadores y trabajadores con discapacidad? ¿A, a, a qué lo podrías atribuir? La verdad es que hay otro dato que no te mencioné y que quizás ahí podemos sacar una conclusión y tiene que ver con eh, las personas que están con permisos con goce de sueldo, que es un 37% de nuestros trabajadores. Ya, entonces ahí eh, claramente lo, lo que sucede es que se da una discriminación natural en cuanto a las personas que tienen mayores necesidades de apoyo y que en este contexto de teletrabajo se les hace bastante más complejo poder eh, realizar sus labores o que sus labores eh, directamente no son teletrabajables. Entonces ahí hay algunas empresas que han eh, tomado decisiones como... Eh, dar eh, permiso sin, o sea, con goce de sueldo, pero en el fondo están alejadas de sus funciones, igual. Bueno, y eso, esa es la realidad, o sea, claro, hay pocas personas acogidas a la ley de protección al empleo, pero de todas maneras el resto no está necesariamente trabajando activamente. Diputada, en particular, usted en su distrito, dado que la región metropolitana es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de personas contratadas con discapacidad, ¿ha podido recoger demandas particulares de este grupo? Eh, bueno, en, en el cuito, pero también en, como en mi calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo, he recibido que en realidad es como una visión similar al respecto, que tiene que ver con el tipo de trabajo a los cuales pueden acceder, en donde ahí también eh, hay por lo menos una, una situación que les es bien desagradable para los trabajadores y trabajadoras, en el sentido que eh, los cargos a los que y los, los tipos de trabajo son bien precarizados, eh, y también, eh, por ejemplo, cuando se, se realizan recortes de presupuesto y como para cumplir en el fondo, en términos eh, formales con la legislación, lo que se utiliza también es dejarlos en, en, en labores que son, eh, la verdad es que, que para ellos mismos tampoco es como un, como diría yo, eh, como que les permita desarrollarse en el fondo, ¿cierto? Son, son bien limitadas, eh, y, y, y ahí yo creo que hay un cuestionamiento a que en la legislación no se, se garantiza, claro, una cifra, pero no se garantiza... Eh, como que realmente se puedan desarrollar en sus trabajos, que tengan la capacidad y, y la posibilidad de tener realmente una integración eh, que permita hacerse cargo con todo lo que es la palabra integración y no solamente de completar, cierto, un número, que yo creo que eso es lo más doloroso para, para una persona, cierto, que simplemente a uno lo vean como una cifra, eh, sino que es una persona que, que también tiene capacidades, que tiene competencias, que puede ser un aporte, eh, como cualquier otra, entonces creo que eso es algo que al menos a mí me ha llegado desde, desde la diputación y también, también me ha llegado que eh, tampoco están habilitados los lugares de trabajo para que se puedan incorporar con facilidad o sea, hay lugares de trabajo en donde eh, siguen existiendo dificultades para que ellos puedan trasladarse que para que puedan llegar cierto eh, y para qué decir nuestra ciudad que yo creo que es súper complicada y las comunas también de mi distrito que es complejo eh, ir a su lugar de trabajo, volver a, a horarios súper eh, complicados también, eh, la locomoción, ¿cierto?, el transporte público, eh, la utilización de esos espacios que eh, también a ellos lo hace eh, vivir situaciones de riesgo, que, que al menos creo que también hay que tener en atención en las medidas que se implementan. Rosana, aprovechando que están las parlamentarias aquí y puedes tener tú también la visión de cómo ha sido implementar la ley 21.015, eh, ¿alguna mejora o que, que tú creas que algún cambio, modificación que se pudiera hacer a la ley que permitiera mejorar eh, cosa de ir asegurando y avanzar cada vez más en, en, en concretar inclusión real en los espacios laborales. ¿Qué crees tú que se podría hacer? Mira, eh, un poco como lo mencionaba la diputada Yomans, eh, estoy también súper de acuerdo con que sería ideal poder establecer también una forma. De, de poder llevar a cabo estas inclusiones, no solamente declarar un número o la obligatoriedad respecto a una cifra, eh, sino que también sería interesante poder eh, establecer ciertos criterios de, de, de buenas prácticas o de calidad o de estándares. Eh, y por otro lado también siento eh, que sería importante poder eh, establecer más claridad respecto a, a las fiscalizaciones. Eh, no hay tanta claridad respecto a cómo eh, se fiscaliza, y de hecho hay muchas empresas que tienen la sensación de que no van a ser fiscalizadas. Entonces ahí creo que, que sería interesante poder eh, establecer un mayor compromiso con la inclusión y entregar eh, lineamientos claros eh, para que en el fondo el, el espíritu de la ley no se pierda, ¿cierto? Porque en el fondo eh, lo, lo que se persigue es efectivamente poder hacer una inclusión real poder reflexionar en relación a un dato que yo pude recoger durante esta semana, durante todo el año 2020, eh, bueno, la ley establece que se puede cumplir a través de la contratación directa de personas, pero también a través de servicios o en su efecto también se pueden hacer donaciones. Durante todo el año 2019 la, la empresa se constataron cerca de 270 donaciones durante todo el año, pero en lo que va del 2020 ya van más de 500 50 donaciones. O sea, uno podría, se puede ver una tendencia de que probablemente por el tema de la pandemia, se esté, se, se estén deteniendo los procesos de inclusión laboral y de contratación y se, y las empresas estén optando por esto. Senador, ¿usted cree que se puede seguir como avanzando y mejorando en la ley? Porque la ley establecía también tiempos de evaluación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, establecía dos años, yo creo que estamos en el, en el tiempo para poder e evaluar y es importante hacerlo porque en realidad un tema, un tema es cumplir con el porcentaje y otro tema es que la ley sea un instrumento para un cambio cultural, porque podemos seguir haciendo muchas modificaciones a las leyes, pero en definitiva si esto no, no, no es parte de, de, una, de una política más integral, de que parta desde la educación, desde los colegios, mallas curriculares, donde se incorpore eh, una, una, una forma de ver, de ver la vida y a las personas en el respeto a, a la diversidad en que cada ser humano vive. Además la discapacidad es una situación que cada cual puede ser discapacitado mañana en una hora, tiene un accidente físico o biológico. Y, y bueno, yo creo que hay, una, hay un déficit de, en la educación, un déficit en el en construir cambios culturales que no solamente dependen de la ley. Yo creo que solamente eh, enfocar desde la, desde la ley la posibilidad que nuestro país cambie su, su valoración, eh, su, su mirada sobre la, nuestro, las personas con discapacidad. Eh, es lo mismo que la violencia contra las mujeres, contra la diversidad sexual. Hay, hay estereotipos, hay, hay una cultura entronizada que que la ley le cuesta remover, por cierto que es un instrumento que mientras se debate, mientras se aplica, eh, va removiendo conciencias, va removiendo eh, conductas, formas de actuar eh, cotidianas que están incorporadas como, como elementos constitutivos de, la, de las personas, pero yo creo que es importante evaluar la ley. ¿eh? Muchas gracias, diputada Yomas, usted como presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, eh, quizás... Contarnos si ve la voluntad, eh, si, si esa voluntad es transversal de, de, que, de, de avanzar en ir co, incorporando ir esta visión de la discapacidad en los proyectos de ley. Eh, tengo la impresión pero, que, que quizás puede ser un poquito más sencillo que a veces que incorporar la perspectiva de género. Hay, hay cierto, este, el tema de la discapacidad y harta transversalidad, y que hay muchas personas que siempre han estado muy dispuestas a avanzar en esta línea. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, de hecho estamos ahora eh, debatiendo sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Undurraga, eh, que también, o sea, la intención del proyecto es poder exigir a las empresas eh, que se adopten medidas para facilitar la inclusión laboral. Y eso en concreto es que se pueda incorporar de manera obligatoria en las estructuras de gobierno de las empresas también a personas en situación de discapacidad, para efecto además de así facilitar y avanzar en la inclusión laboral. Que estamos estudiando, hay, lo quería tratar como ejemplo porque es un proyecto de ley que concita los apoyos a nivel transversal, eh, pero claro, yo creo que hay una falta más bien de, de preocupación eh, nuestra, eh, cosa de que en cada proyecto de ley tengamos esta mirada, así como también necesitamos una perspectiva de género, en la diversidad de proyectos de ley, cuando se modifica el código del trabajo. La senadora ha da dado un ejemplo que a mí me parece súper pertinente, ¿cierto? Cuando uno habla eh, de los proyectos de ley que se han presentado durante este tiempo en pandemia, uno de ellos es la ley del seguro de desempleo. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió con esa ley? ¿Tenía o no perspectiva en esta materia? Y la verdad es que, que no. Entonces creo que es importante que nos hagamos cargo de esa manera, pero también creo que hacen falta espacio en donde también eh, quienes eh, tienen eh, o están en una situación de discapacidad puedan participar en las políticas públicas, en las legislaciones que se aborden, para así también incorporar su visión. Porque qué más, eh, en el fondo, aporte puede ser que escuchar a alguien desde su propia realidad, que pueda aportar también en mejorar eh, tanto nuestras políticas como también en esta visión que necesitamos en términos súper eh, integrales. Eh, sería interesante conocer eh, cómo ha sido para ustedes como fundación apoyar a las personas con discapacidad que actualmente están contratadas. Qué dificultades experimentaron cuando empezaron a conocer el tema de la pandemia, porque yo creo que hubo, hubo harta demanda en ese sentido. Personas que no lograban acceder a la información en lengua de señas o lectura fácil, pero para ustedes, ¿cuál fue el desafío? ¿Cómo, cómo lo enfrentaron y qué fue el, en qué temas o aspectos tuvieron que ir haciendo ese apoyo? Mira, la verdad, bueno, primero partir por comentarte que nosotros, como equipo, desde el 16 de marzo estamos haciendo teletrabajo. Entonces, eh, se juntaban eh, ambas situaciones, trabajadores que están haciendo teletrabajo y nosotros que estamos de manera remota también trabajando. Eh, y la verdad es que la atención ha sido bien eh, particular, cada persona tiene eh, barreras bien eh, personales respecto a determinadas demandas que tienen sus cargos, hay algunas personas que tienen eh, eh, manejo de las herramientas tecnológicas y eh, otras personas que necesitan más apoyo, y eso ha sido como bien variado, pero la verdad es que para nosotros ha sido un tremendo desafío, porque ha sido también validar este, esta forma como un medio de comunicación eh, eh, formal, efectivo, eh, reunirnos con las empresas a través de estas plataformas, poder hacer incluso análisis de puestos de trabajo, de nuevas incorporaciones por esta plataforma, eh, y de esta misma manera entregar los apoyos tanto a las empresas como a los trabajadores que se encuentran eh, trabajando de manera remota. Y esas, esos apoyos van a depender eh, mucho de, de, de cada quien. Ahora también mucho apoyo respecto a, a la tramitación de, eh, de situaciones contractuales que están variando con esta, con esta realidad de pandemia, entonces los apoyos han ido más en torno a a eso, a, a adaptar ciertas, eh, ciertas tareas a este contexto tan, eh, digamos, remoto, porque en general las personas que están haciendo teletrabajo son personas que ya venían trabajando con estas herramientas en, físicamente en su empresas. A mí me gustaría quizás para eh, cerrar, que nos dieran algunas de sus palabras cada una, eh, les agradecemos desde la biblioteca del Congreso habernos acompañado, eh, sabemos sí. que las personas que... Que nos están siguiendo, muchas de ellas pertenecen a la comunidad de personas con discapacidad, están atentas, necesitan saber qué está pasando en el Congreso, eh, saber qué se está haciendo y si está esta preocupación. Así que, eh, senadora, le doy la palabra. Bueno, felicitar y valorar este espacio que ha creado la biblioteca para conversar sobre la situación de las personas con discapacidad en medio de la pandemia. Creo que la pandemia ha desnudado toda la, todas las desigualdades que existen en, en nuestro país, las ha dejado cada vez más en evidencia. Eh, y por cierto que, que tanto los sectores más vulnerables y que estamos más marginados, donde estamos las mujeres, las personas de tercera edad, las personas con discapacidad, la diversidad sexual, han quedado, y sus condiciones, sus particularidades de vida han quedado invisibilizadas por la pandemia, en el sentido de que no se no se acogen la, las condiciones específicas, por ejemplo, en el caso de, de, del empleo, como acá se ha señalado eh, claramente, porque la fundación nos da una información que yo entiendo que el universo de personas que trabajan cercanos o que llegan al alcance que tiene la fundación, pero quizás si exploráramos en datos más generales sobre la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, eh, quizás sería más compleja aún la situación. Eh, deja visible que es una sociedad llena de abusos, de, de, de desequilibrios, de desigualdades, y dentro de los grupos más vulnerables han, han quedado al descubierto que, que se empeora aún más su situación. Entonces, yo diría que es importante conversar, porque se deja ver, por ejemplo, que cuando construimos leyes o instrumentos de política pública, no hemos, no hemos, eh, no hemos dado un enfoque a estas políticas, a estas respuestas desde la ley para construir beneficios a las personas que están pasando hoy día muy mal a raíz de la pandemia. No, hay un, no, no está focalizado en la discapacidad, no está focalizado en las mujeres, en, en, en la diversidad sexual. Y, y eso trae, por ejemplo, lo que nos han dicho en la mesa la, las organizaciones, eh, trae una, un sentimiento de aún más margina, margi, marginación, porque, no, no, por ejemplo, las personas de, con discapacidad eh, auditiva, eh, no, no, no, no, si no hay lenguaje de señas, eh, no, no, no pueden entender de qué manera postulan, eh, cuáles son los datos, cuáles son los requisitos, eh, cuál es el beneficio. Lo mismo las personas con, con discapacidad visual. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande por incorporar las dimensiones de género, de discapacidad, de diversidad sexual de tercera edad o sea, yo creo que hay que complejizar la política y la toma de decisiones porque si no estamos entregando respuestas parejas siempre promediadas eh, y los sectores vulnerables van quedando siempre, siempre fuera del alcance de, de, de las decisiones y los beneficios que se busca construir entonces creo que estos espacios son muy importantes conversar, visibilizar y, y, y contribuir a, a, que, a que miremos bien con, todo la, lo, con toda la visión posible eh, cuando estamos tomando estas decisiones que hay, hay, hay una población con discapacidad que, que no podemos dejar fuera de los beneficios, como, como yo siento, creo eh, que estamos dejando fuera, por ejemplo, en el acceso a, al, al ingreso familiar de emergencia o en el mismo tema del, del acceso al seguro de cesantía para las personas que que suspenden su, su función laboral sin ser despedidos. Entonces creo que ahí nos falta un poco más de ojo, más de, más de focalizar en, en situaciones específicas de las personas con discapacidad. Diputada, bueno, sí, también agradecer la instancia, eh, también despedirme de, de las panelistas, eh, un agrado poder compartir este espacio también con, con puras mujeres, que yo ahí concuerdo con la senadora Muñoz en el sentido de que esta también es una forma de opresión más, de discriminación, de violencia contra las personas, eh, cuando no se integra eh, realmente y no se considera a todos como lo que somos, somos todos seres humanos, y en eso al menos yo espero que también nuestra sociedad, nuestro país avance, eh, no solamente en términos legislativos, ¿cierto?, sino que haya, exista un avance en términos culturales, eh, que no se requiera inclusive... Eh, tanta normativa para poder en el fondo hacer una, un, un tema también de convivencia, eh, que creo que en eso al menos es súper importante también cambiar el chip, yo creo que eso es lo más relevante, que nosotros mismos vayamos cambiando el chip y que nos permita eso tener una, una convivencia más democrática y es, esto también tiene que ver con eso, con que seamos un país más democrático, también tiene que ver con la integración.